A veces considero que no quiero crecer Porque realmente disfrutaba el momento y fue Y no sé, crecer ha sido perder la magia que ve Y ah, en cada estupidez A veces considero que la gente no ve Que crecer significa vender tu alma al juez Que dice que vivir para trabajar es lo único que tienes Y eso no es Y creer que el tiempo quedará en no stop. Podré disfrutar, conversar para olvidar que sé. Pido Aquí siempre Pido